Buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy vamos a hablar del PRI y cómo viene la pichada. Hay tantas cosas que se han comentado, este, mitos, este, algunas verdades, otros mentiras. Y bueno, me da mucho gusto recibir en esta ocasión a Néstor Camarillo. Él es el presidente del PRI estatal y también es diputado, forma parte de la bancada en el Congreso local. ¿Por dónde empezamos, Néstor? Tengo aquí una larga lista de preguntas, pero también de dudas y que, oye, que ya te están destapando para la gubernatura. A ver, ¿cómo, cómo está eso? ¿Te parece si empezamos por ahí? Por donde quieras. ¿Por, por lo álgido? Está bien. A ver, eh, bueno, primero, eh, el comentario era de que tenías interés para ir por la alcaldía de Puebla. Yo me iba a quedar con esa pregunta, iba a abrir con esa pregunta el día de hoy. Pero, pues resulta que el presidente municipal de Zacapuastla, nuestro eh, amigo, nuestro colega Ricardo Morales, te dedica la columna también, ¿no? De que, pues no, que el verdadero líder ahí en el, en el PRI, en el Estado, pues no eres tú, sino es Jorge Estefan Chiriac. Y entonces, bueno, ¿no? O sea, oye, te están pegando mucho, o estás haciendo mucho, o, o qué está pasando. A ver. Vamos por, con el audio, ¿sí? Así. ¿Ah, Ponemos el audio, por favor. A ver, vamos a escuchar el audio. Les voy a decir de quién es. Es de Evelio Navarro. Él es el presidente municipal de Zacapuasla, que, que bueno, pues ya eh, destapó a Néstor para la gubernatura de Puebla. A ver, vamos a oírlo. Y que toca puertas. Un PRI que realmente está con la base de la mano, porque nosotros no somos solamente de campañas, hacemos política a diario, con la gente, con la sociedad, y es lo que tenemos que seguir haciendo aquí en Zacapuaxa, porque este triunfo que, tu, que tuvimos en el 2021 no fue de ocurrencias, no solamente fue de caprichos, no solamente fue de que quisimos levantar la mano, fue. De un trabajo de muchos años, de muchos años y que ustedes estuvieron tocando puertas. Yo veo muchas caras que están al día de hoy, el día de hoy aquí y que se les agradece porque ustedes fueron a invitar a sus vecinos, a sus amigos, a cada una de las personas para que les diera la confianza el PRI. Y este PRI tiene que seguir consolidándose para las siguientes elecciones porque yo sé que en el 2024 vamos a ganar. Y vamos a ganar la gobernatura de Puebla. Yo quiero que nuestro candidato sea nuestro presidente de partido para la gobernatura de Puebla. Espero que den esa oportunidad y esa confianza. Néstor, estamos aquí. La base turista. La base turista. Cuenta con ellos porque van a, vamos a hacer un gran trabajo para que se den ese tipo de. Ok, después de escuchar esto, a ver, ahora sí, cuéntanos bueno. la verdad. Sí, la verdad es primero agradecerte la, la entrevista. De verdad que siempre me siento muy a gusto, muy cómodo aquí contigo. Eres una mujer eh, profesional y te agradezco mucho primero la entrevista. No, sí. gracias a ti porque ¿no? andas para acá, andas para allá, vienes de Cuetzalan, vienes de toda esa zona. Así es. Gracias por darte el tiempo. Ahora sí, dime la verdad, ¿qué pasó? Por eso por eso me gusta venir contigo, porque aquí... este. ...pues se dicen las cosas como son... ...de frente, no hay nada este, pactado... ...y así debe ser... ¿no? ...primero pues yo le quiero agradecer al presidente municipal... ...al primer preista que... ...en un domingo... Eh, ...pues hace esta mención... ...lo que acaban de, de grabar... ...yo tengo este audio... ...pero agradecerle porque... Es, ...primero es mi amigo... ...segundo... ...él había querido ser presidente municipal... ...desde hace muchos años... ...llevaba trabajando en el PRI cerca de 15 años... Uh -huh. ...y hasta en esta dirigencia... le se le dio la oportunidad de poder participar, es un gran presidente municipal, yo le agradezco la mención que hace, si bien en este momento no es el tema, digo, habrá que esperar, de 2024, pues faltan todavía dos años, yo tengo que hacer una labor priista, de trabajo priista, que es mi responsabilidad, ganar los tres municipios donde vamos en elecciones, renovar los 217 comités municipales del partido, tener un pri listo, fuerte, muy echado para adelante, para lo que será la elección de 2024. Si bien eh, no es eh, una aspiración eh, en este momento, porque también tengo que ser respetuoso de mis otros compañeros que sí quieren ser, aunque nadie lo ha manifestado, eh, pues que, que es, es el sueño de todo priista ser gobernador de su estado. Claro. Sería mentirte, decirte que no me gustaría, claro que me gustaría. Los tiempos pues los vas generando tú, ¿no? la uh -huh. condición la vas generando tú, no es tan fácil. Eh, lo que sí quiero dejar claro y que va a ser uno de los temas que, que me gustaría exponer, es que el PRI tiene capacidad y tiene perfiles para competir desde la Presidencia de la República, la Gobernatura del Estado y la Presidencia Municipal de Puebla, ya ni se diga diputaciones locales, federales, Senado de la República. En el PRI tenemos para todas las posiciones. Tenemos un gran presidente nacional, tenemos liderazgos nacionales muy bien marcados y aquí en el Estado también tenemos grandes cuadros que pueden competir cualquier cargo de elección popular. De acuerdo, a ver, vamos entonces por partes Entonces, para la gubernatura es muy prematuro hablar, sí. Para la alcaldía de Puebla, porque también, bueno, también se dice yo, yo he platicado algo, yo creo que por eso lo han interpretado de esa manera Que tampoco me voy para atrás, ¿eh? si a mí me dicen en la alcaldía yo voy, yo estoy echado para adelante Ok. Pero lo han manifestado porque yo siempre he mencionado que el PAN sin el PRI no puede ganar el gobierno del Estado. También el PRI sin el PAN no puede ganar el gobierno del Estado. Eh, yo veía con mucho ánimo una tabla, que por cierto hoy la platicaba con algunos amigos periodistas, que aquí la tengo, y la quiero a ver si se, a ver si se alcanza a notar. Aquí, a ver, aquí está. vamos a hacer un acercamiento a la tablita. A ver, viene de ahí. Ahí está. A ver, sí, ahí está. Ya está. Bueno, ahí dice... Pan 521 mil votos, Ajá. Eh, Morena 599 mil, uh -huh. PRI 432 mil, uh -huh. eh, en suma de la alianza PR de 80 mil es un mil votos que tuvimos en 2021 uh -huh. y Morena 600, casi 600 mil votos, eh, PT 126 mil y Verde 138 mil. ¿Esto qué quiere decir? Que en total son 864 mil votos. Ganaríamos si hubiéramos participado en la gobernatura Por 169 mil votos Ok Esa es, esa es una, una gran este, gráfica Que muestra la realidad hoy en día De cómo estamos Por eso digo que en una ecuación Política natural uh -huh. De decir, a ver eh, Obviamente pues algún priista O un panista Tiene que encabezar la gobernatura del estado Es muy lógico, es muy prudente Queremos ganar, queremos recuperar uh -huh. Pero en esa ecuación política, no numérica, porque hay que serlo muy claros, el PRI pues, aporta casi el 50% para ganar esa gobernatura. Entonces, ¿el PRI en qué cancha debe de jugar? Uh -huh. Pues en la segunda posición de importancia electoralmente hablando, es en la Alcaldía de Puebla. Uh -huh. Y si el PAN decide quedarse en la Alcaldía de Puebla, pues el PRI irá a la gobernatura. Okay. Esa es la ecuación que se tiene que hacer. Porque uh -huh. si hablamos realmente de eh, números de votos, por poner un ejemplo, sí, el PRI en la zona metropolitana no tiene más de 100.000 mil votos, tiene cerca de 90 mil votos en, uh -huh. en Puebla y en la zona metropolitana, pero el PRI en el interior del Estado tiene más de 350 mil votos. Okay. El PAN tiene 300 votos en Puebla y en la zona metropolitana y en el interior del Estado tiene 100 ,000. Entonces, en esa gran suma y en esa gran combinación, debemos de permitir que los partidos políticos con perfiles muy claros tengan eh, pistas para correr. Okay. Entonces, por eso hago esa ecuación y por eso eh, pues es el comentario que se genera. Vuelvo a repetir, tampoco es algo de lo que estoy ajeno. Uh -huh. Obviamente que en política el que respira, aspira. Y todos uh -huh. tenemos oportunidad, pero hay que trabajar primero. Hay que construirlo, hay que trabajarlo. Mediciones claras de los perfiles de los actores respetando a quienes también buscan hacerlo y también yo no puedo decirte que no y por abajo digo que sí, claro, es aspiración de todos, ser okay. diputado local, senador, diputado federal, gobernador, presidente de México, es la aspiración de todos los que estamos participando en política. Ok, entonces, eh, a ver, la alianza obviamente se tiene que tejer a nivel federal, esta alianza PRI-PAN-PRD... Apenas la semana pasada ya salieron los líderes nacionales nuevamente a confirmar, a ratificar que sí van juntos. Pese a que no me queda muy claro cómo están votando a la hora de los guamazos, ¿no? La, la, la ley eléctrica, ¿no? Esta, este, eh, esta reforma que parece, dice Morena, que va a votar con el PRI. Que, bueno, eso es otro asunto. Pero esto sí se está. Eh, eh, reafirmando. Entonces, aquí también se reafirmaron recientemente, ¿no? Los tres líderes de los partidos a nivel estatal que están trabajando juntos y que les queda también muy claro de que si deben de pues de ir juntos si quieren realmente competir por la gubernatura. Ah, hasta ahí vamos bien. Ahora, donde empiezan ahí las cosas como que a no estar muy claras, es que, por ejemplo, recientemente. Augusta Díaz de Rivera, mejor conocida como Tití para los cuates, dijo que no veía ningún prista con, ¿no? con, las, con la altura ¿no? para poder encabezar o la gobernatura o la alcaldía de Puebla. Eh, yo creo que después Tití lo pensó y dijo, ching, creo que la regué, no, no lo sé, la, la voy a entrevistar y bueno, le va a preguntar. Pero, eh, eh, pues esto sí como que... Tú que eres el presidente del partido, pues a mí sí me dolería, ¿no? Claro. Entonces, eh, por lo que estoy interpretando, lo que tú estás mencionando es, es si sí vamos con el PAN, pero vamos parejitos. O sea, si ellos van para la gubernatura, nosotros vamos para la alcaldía así o viceversa. Es así ¿Es, ¿Es así? es correcto, porque imagínate que desde el dirigente estatal ya esté menospreciando a nuestros cuadros Ajá. para la gubernatura o para la alcaldía imagínate que desde la dirigencia estatal yo también esté descalificando los cuadros para ir al Senado de la República o a la presidencia de la República claro que no, al contrario en el PRI si queremos levantar el ánimo las ganas de seguir trabajando por nuestro partido, pero principalmente por nuestro estado, pues desde el dirigente tienen que escuchar un, un mensaje positivo, por eso la verdad es que no, no coincido con este tipo de declaraciones aunque debo reconocer que ella eh, hemos platicado, ya me lo aclaró Dice, no fue así, no, ah, no bueno, fue el contexto. Ah, bueno, ya aclaró, ya, ya, ya sí, te digo, la, la conozco un poquito. La verdad es que sí, lo aclaró conmigo. Ajá. Y tenemos grandes perfiles, tenemos a Jorge Estefan Chiriac, tenemos a, a Blanca Alcalá, Javier Cacique, tenemos grandes diputados no, Javier locales. ¿Javier Cacique para qué? Digo, para cualquier cargo de elección popular. Ah, ya, yo pensé para la gubernatura, y dije... Eh, no estoy tan segura, ok, sí, para buscarlo, cargo claro, sí, claro, claro, o sea, tenemos grandes perfiles, sería también a ellos ya negarles la oportunidad, claro, de, de participar, si mi dirigente ya nos descalificó desde ahorita, uh -huh. entonces, yo, yo soy presidente de los PRIistas, uh -huh. ¿no?, y hablo por el PRI, uh -huh. y al hablar por el PRI es decir, a ver, no, no, no, no, no somos menos, ¿eh? ni el PAN está en el, las nubes, ni el PRI está en el suelo, estamos casi en igualdad de condiciones, con una campaña que acabamos de vivir, que no tuvimos recursos económicos, el PRI tuvo un voto leal, consistente para Acción Nacional. Triunfos como el de Mónica de la Vecchia, como el de Caro Bórega y como otros diputados panistas, por poner ejemplo, Caso Tlatlauquitepec de Nancy Jiménez, que es una gran mujer, le mandamos un saludo. Fue Y es diputada gracias a los votos del PRI. El PRI le dio más votos a una diputada de Acción Nacional. Por eso debe haber humildad en los comentarios. Debe haber humildad, debe haber este, pues mucha prudencia, porque ni el PRI busca agraviar a los panistas, ni el PAN, espero que no busque agraviar a los prises porque ahí sí, vamos vamos a saltar. Vamos a defender al partido, vamos a defender nuestros 435 mil votos que obtuvimos sin recursos económicos, porque también algunas voces que son un poco críticas, pues señalan que la votación bajó, sí, pero quienes fueron dirigentes en otras etapas del partido, pues vieron que hoy, por primera vez en la historia, no hubo recursos económicos. Los 58 presidentes municipales que tenemos salieron al campo de batalla electoral con sus propios medios. Caminando, gastando suela, sudor, lágrimas, ahí estuvieron. Y principalmente eh, el papel determinante que jugaron las mujeres, sin duda fue fenomenal. Las mujeres okay. se la jugaron con el partido. De acuerdo. Entonces, ¿por qué? Bueno. Eh, pudiera eh, resultar mi pregunta eh, como reiterativa pero no, porque sí quiero que me lo aclares, así que quede bien clarito eh, entonces Eduardo Rivera no es el único plan no es el plan A para la gobernatura, entonces Eduardo Rivera primero es un gran alcalde sí. segundo nos ha dado nuestro lugar tenemos sí. eh, posiciones importantes dentro del gobierno municipal tenemos tres regidores eh, una regidora es, es con licencia es Karina Romero Alcalá uh -huh. hoy es secretaria eh, de igualdad en el gobierno de Eduardo Rivera eh, y claro es un amigo, es un alcalde que uh -huh. llevamos con alianza pero esto no quiere decir que pues ya, ya este, bajamos las manos y, no y no ya más. no hay más okay. porque eh, Lalo pues tampoco ha manifestado claramente si quiere o no él primero tendrá que hacer un gran trabajo en la ciudad y después tomar una decisión pero también en el PRI no podemos esperar eh, a que alguien se defina o no tenemos que empezar a trabajar, fortalecer el partido recorrer claro, el estado claro. llevar un, un discurso como lo he hecho en todos lados y lo he hecho muy claro Morena es un desastre para México uh -huh. Morena es un desastre para México se les acabó el discurso de la, auto, de la austeridad el problema en el que están metidos es que no pueden salir, es muy claro y así va a ser el PRI un PRI combativo, un PRI también que con inteligencia y prudencia también se manifieste eso es también gran parte del trabajo que hacemos en el Congreso del Estado. Uh -huh. Quisieran una oposición eh, a sombrerazos, ¿no? A la tribuna ocuparla simplemente para denostar actores políticos, ¿no? Hemos, a, hemos este, apoyado cosas que le benefician a Puebla. Pero también nos hemos manifestado en contra donde vemos que no se beneficia a Puebla. Por eso, créeme que el papel del PIB siempre va a ser determinante. Le ha dado estabilidad al Estado desde el Congreso eh, local y también el país en momentos cuando el PAN gobernaba el PRI le daba el equilibrio al país desde con tiempos de vicente fox con calderón por eso creo que el PRI es el mejor partido de méxico de acuerdo a ver este si quiero leer algunos de los comentarios donde ya tienes un chorro entonces a ver de una vez okay. y te tengo muchas preguntas todavía a uh -huh. ver okay. vamos aquí con los ok dice Yolanda Elizabeth Contreras te manda saludos, Irian Cabrera también te dice saludos presidente, Claudio Monge, saludos diputado, presidente Néstor, el mejor presidente del, que el PRI ha tenido. ¡Órale! Dice saludos presidente de eh, Unión, dice Néstor Camarillo, o sea, de la Unión, a eso se refería eh, Yolanda Elizabeth, eh, Eduardo Alcántara, te está mandando saludos dice, saludos a mi hermano recuperación. Ajá, a mi hermano Abel dice, Ajá. ¿por qué Abel? él dice que somos como Caín y Abel ¡ah sí! ¿Sí? ¡ah bueno! ok, <risa> ¿Y, y, ¿y quién es el? el, el él es el, el que el, según me acaba ah, matando ¡ah! él es el Caín ¡ay bueno! dice, abrazo compañero diputado eh, Marta Corona Wilchis, saludos diputado Néstor es un presidente incluyente está diciendo y dice que eres un verdadero líder dice yolanda elizabeth oye por cierto este bueno no es por amarrar navajas ni mucho menos pero a ver si ¿sí hay un pique ahí con jorge Estefan Chiriac o qué es lo que está pasando porque eh, eh, las críticas te dicen es que no el verdadero presidente del partido es jorge Estefan. qué pasa ahí o sea eh, eh, hay, un, ¿Hay un pique natural o, o, o, o es artificial o es por parte de los medios o, o, o qué, qué está pasando ahí? Yo creo que lo que pasa es que por primera vez en la historia política de nuestro partido Por primera vez el coordinador de los diputados locales eh, lleva un trabajo de la mano con la dirigencia estatal sí. Nunca se había dado, este los, los periodistas me, lo saben ...siempre había una diferencia... Eh, ...entre quien coordinaba los diputados... y quien presidía el partido... ...no solamente en Puebla, sino a nivel nacional... Eh, ...los diputados caminaban por un lado... ...y el PRI caminaba por otro... Uh -huh. ...hoy por primera vez hay una gran sinergia... Uh -huh. ...y a ver... Eh, ...Jorge Esteban Siriac... ...tampoco hay que restarle sus méritos... ...ha sido tres veces diputado federal... ...lo dije apenas, ha sido el diputado federal poblano... ...que más recursos ha bajado al Estado... ...tiene también una personalidad propia... ...ya fue dirigente estatal del partido... Eh, ...pues es un personaje pues ya con mucha trayectoria... ...y con muchos años este en el partido... ...entonces pues se piensa eso porque en, la, en el Congreso... ...pues es nuestro coordinador... ...y yo soy un hombre institucional y respetuoso... ...y ahí respeto las decisiones, eh, el apoyo... ...porque por algo se ha diferenciado la bancada... ...del PRI de las demás... ...somos siete diputados unidos... ...jalamos parejo, no hemos hecho una sola votación... ...donde alguien en abstención y todos y uh -huh. a favor... Uno se no. encontra, todos jalamos parejo, okay. y eso tal vez eh, para algunos eh, PRIistas que no les gusta la idea de que haya esa unión, de que haya ese eh, equipo de trabajo, pues eh, señalan que Jorge Estefan, yo lo respeto mucho, él me respeta mucho en las decisiones del PRI, eh, si bien emite opiniones como yo las emito en el Congreso, pero al final sabe que mi rango de competencia es la dirigencia estatal y el rango de competencia de él es el Congreso del Estado. Ok. Eh, Eric Sánchez también nos está viendo Iriam Cabrera, gracias presidente por incluir a los jóvenes y tomarnos en cuenta Maritza Mena, saludos presidente Néstor y bueno, ya me mandan saludos también a mí ay qué bueno porque nadie me había pelado Sauni Sánchez Vargas Pedro Ga, Bren Romero te está mandando eh, aplausos, así emojis de, de manitas Álvaro Morales eh, Quique Momox también te está mandando aplausos María eh, Judith Vargas, José Andrés Abascal, dice, te está saludando. Isabel Benítez, eh, Mario Herrera Oropesa, dice, diputado presidente, saludos. Eh, dice, asuntos migratorios de Puebla, te dice, saludos presidente, le tenemos un afectuoso saludo. Hashtag nuevos tiempos y hashtag nuevos retos. Eh, dice Salgado, Anto Salgado, saludos presidente Néstor, el apoyo de los jóvenes contigo, Jennifer Cruz, Mercedes Coat, eh, Mari Trendy, Julie eh, Gallardo, Unidos Ganamos, Viva el PRI, Eric Vázquez también te está mandando saludos, Victoria Ávila y bueno, Eric Sánchez dice, todo el que hacer por venir, hashtag Puebla, debemos hacerlo juntos y entre todos. José Andrés, dice, vamos, presidente. Eh, Yaisa Díaz también te está mandando saludos. Arturo So, eh, Contreras Emiliano, nuestro presidente estatal, diputado Néstor Camarillo Medina, trabajando duro y con gran capacidad de liderazgo en Puebla. Eh, y, bueno, Eric eh, Rivera, dice, lo apoyamos, diputado presidente, vamos con todo, Marco Antonio Ponce de León. Erika Rivero y Néstor, dice, muy buenas noches. Eh, también eh, Juan Do González Márquez, saludos presidente y bueno, ahí voy, ahí voy ahí me quedo en los saludos ahorita retomo los saludos, créanme que trato siempre de leer todo dice Alex Herrera híjole no, es que acá sí se va cambiando, mira van así y se va cambiando muy rápido, Luis Gerardo Luna, excelente trabajo diputado Gus Martínez, muy bien dicho diputado Quique Mokmoks, dice Néstor para la alcaldía ¿sabes cómo gestionar un municipio y sabe trabajar de la mano de los jóvenes? ¿Ya ves? Uno para la gubernatura, uno para la alcaldía. Oye, y luego, no sé qué, o sea, no, no sé si eso es para bien o para mal, ¿no? Porque sí, claro. más te dan, ¿no? Sí, sí, sí, es que eh, pues yo creo que en todos los partidos políticos los procesos internos son complicados, pero aquí más cuando diriges todo el partido, entonces... Mm -hmm pues como, como dirigente estatal buscas que todos tengan espacios, que todos sigan, que el lugar que pueden representarse sea un lugar que se hayan ganado. Y eso también quiero hacer, ganarme, ganarme el espacio, donde sea, donde sea. Claro, no, no estamos como que obsesionados con algún cargo, estamos obsesionados con que a Pola le vaya bien. De acuerdo. Dice Bertín Piedra, te estaba diciendo, ay ya, ya, ya me lo cambió, este comentario estaba muy bien porque te decía que, a, a ver si aquí te puedo recuperar, porque eh, te estaba recomendando que ya no den el, el dedazo en el PRI. Perdón, ay perdón, ya me estoy echando aquí el micrófono, ya, ok. Dice que eh, estaba preocupado porque luego en el PRI se dan mucho los dedazos y que en el 24 te estaban pidiendo eso, que ya no existiera tanto el dedazo claro. y que realmente hubiera... Eh, eh, una selección de candidatos que vaya de acuerdo okay. a, al pues no sé si a las encuestas o algo como más Plan. más más plural esa es la recomendación ahorita ahorita a ver si encuentro para leerte exactamente Andrés Santiago eh, también te dice que sigan trabajando como lo siguen haciendo dice atendiendo al llamado vamos juntos presidente ok eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, uh, esta selección ahorita de la renovación de los comités municipales? Pues es una chambota, ¿no? 217 municipios que de alguna manera me estabas comentando que ya este, en mayo tienen que estar listos. Sí, en mayo va a ser la renovación estatutaria. La mayoría de comités municipales que venimos eh, eh, tomándole protesta en estos días serán ratificados. En algunos casos habrá algunos cambios. ...dependiendo la participación que hayan tenido en el 2021... ...y en estas elecciones intermedias donde estamos participando en tres municipios. Entonces, va a surgir algunos cambios, pero la meta es que de mayo al mes de octubre... ...hayamos renovado los 217 comités municipales del PRI... ...la gran o mayor parte de sectores y organizaciones en las regiones y en los municipios... ...y ya estemos listos para que adelantemos eh, con gran tiempo un proceso... De capacitación, de selección, de todos nuestros aspirantes a todos los cargos. El problema siempre de los partidos políticos creemos que es que todo lo hacemos al cuarto palotito. Uh -huh. No identificamos jóvenes, no identificamos mujeres, queremos improvisar y ahí es donde se vienen los problemas. No vamos a improvisar. Mujeres que quieran participar en cargos de elección serán capacitadas, las vamos a ropar, vamos a apoyarlas, a darles un carril donde puedan participar, donde puedan empezar por la carrera, a una regiduría, a una diputación, a una presidencia municipal, lo que guste. Uh -huh. Entonces, vamos a adelantar todo para que ya por ahí del 2023 a mediados, uh -huh. ya tengamos claridad de dónde puede participar un joven, una mujer, dónde puede ir alguien del campo, algún comerciante, algún empresario, le vamos a dar orden, orden al partido y orden a los aspirantes y a todos los militantes que quieran a su partido y a su estado. Uh -huh. Ya, híjole, dice aquí ja aj, dice señor Camarillo, buenas noches. Dice, dice, porque muchos políticos, incluyéndolo a usted, quieren seguir sacando más dinero a través de diferentes puestos. Usted ya es presidente estatal del partido, y aún así, dice, eh, mm, mm, okay. los jóvenes, ah, ah okay. es que, ay, te echó un choro, entonces le, le apreté y. Shh salió, pero te están reclamando. Dice, y aún así también, diputado local, que los jóvenes que tanto lo están felicitando no merecen un lugar o una posición, te pregunta, ¿por qué siguen siendo los mismos de siempre que ocupen los cargos de elección popular cuando su discurso es diferente? Claro, primero comentarle a, a quien nos ha escrito, en el PRI escuchamos todos los comentarios, también así como escuchamos felicitaciones, ánimos, también escuchamos quienes señalan y a quienes critican, y eso es el PRI, un partido en el que tú te puedes eh, manifestar eh, libremente, nadie, no, no le ponemos a nadie, este eh, o la, le decimos a alguien que no puede hablar, se puede manifestar, yo no coincido, hoy tenemos por primera vez en la historia, más jóvenes en regidurías, eh, plurinominales, más jóvenes gobernando municipios, porque antes yo fui alcalde a los 25 años, ...o sea, tuve que enfrentarme... ...contra muchas, muchas este, barreras... ...que por ser joven... ...pues no te dejan participar... ...yo tengo 34 años... Uh -huh. eh, ...creo que todavía estoy en el rango de joven... ...entonces en el PRI a los 35... Uh -huh. ...puedes ser joven todavía... ...entonces, uh -huh. este... Eh, ...hemos impulsado mucho a los jóvenes... ...tenemos muchos perfiles... ...que te vuelvo a repetir... ...están funcionando en el partido... ...algunos en los gobiernos donde estamos... ...algunos otros eh, como regidores y en otros cargos, yo creo siempre en los jóvenes, yo le he apostado a los jóvenes, lo seguiré haciendo, así que a quien haya escrito el mensaje, lo esperamos en el partido. De verdad, las puertas están abiertas, yo le he llamado al PRI, la casa de los sueños, que sí se hace en realidad, como dijera la canción de José José, será un sueño que sí se cumplió. Ah, ¿no sí verdad? es cierto. Así es, okay. entonces, adelante, vengan, los escuchamos, que nos digan de qué municipios son, cómo pueden participar, incluirlos en algún comité municipal, si bien el PRI no tiene los recursos económicos que quisiéramos para darle empleo a, a quienes pudiéramos, aquí les podemos dar herramientas para que trabajen por su sueño, por su aspiración, y que tarde que temprano lo van a hacer. Yo eh, también he perdido elecciones, también eh, participé de la cara por el PRI, en los peores momentos que muchos se, se escondieron, se fueron por ahí a guardarse, porque no querían perder, y yo salí de la cara, me tocó perder, pero otra vez aquí me toca estar frente al partido y estoy muy orgulloso de mi participación, aunque no gané, uh -huh. eh, aquí estoy de frente viendo Bien a los bueno. periodistas y a los ciudadanos. Norma Reyes, saludos a mi amigo presidente y compañero diputado Néstor Camarillo. Norm, diputada, Ajá. gracias. Perla eh, Monoplus, vamos por esa alcaldía, Néstor, los jóvenes estamos contigo. Gus Martínez, el PRI siempre busca renovarse. Eh, Anto Salgado, hashtag PRI, el PRI es de los jóvenes. Dice, más gente como tú, Néstor. Eh, dice, Garles Luis, saludos desde José Miahuatlán. Este, a Siri Barrientos, los jóvenes confi eh, confiamos en el presidente Néstor, Talia Sa Saavedra. Néstor Camarillo, la mejor opción para Puebla. Y Quique Momox también dice, los jóvenes estamos contigo. Alex Herrera, los jóvenes, eh, estamos con el PRI, Esperanza González, Néstor Camarillo, fue capaz de unir a todos. ¿Cómo va esta operación cicatriz? Te lo pregunto a ti, porque en el PRI, a ver cómo están, porque en el PAN se traen ahí un relajo. Y también te quiero preguntar eso, ¿no les preocupa un poquito pues, ¿qué, qué onda con el PAN? Pero bueno, a ver, vamos primero con el sí, PRI. Sí, primero con el PRI. Pues mira, en 2021 se dio un gran efecto. La inclusión. Incluimos a todos, a nosotros, toda esta dirigencia que encabezamos la diputada Isabel Merlo, tu servidor. Nadie puede decir, a mí me dejaron fuera, nada, no me permitieron participar, porque hicimos todo lo posible para que todos los grupos políticos, liderazgos, tuvieran un espacio. Todos, todos, donde, desde ex candidatos a gobernadores, ex dirigentes estatales, eh, ex diputados locales, federales, expresidentes, todos tuvieron un espacio de participación. Si bien no nos alcanza la cobija para todos, pero hoy en el PRI estatal hemos jalado perfiles políticos importantes que no tienen ese espacio que quisieran, pero que en el PRI pues ya están trabajando con nosotros. Y que bueno, la política es efímera, en tres años termina. O sea, en otros dos años volva, volva, volverá perdón, a haber elecciones y donde los que no pudieron participar por alguna u otra razón, ahora lo tendrán que hacer en 2024. Es una labor de todos los días. Aparte, hoy por ejemplo desayuné con Melquiades Morales, con el exgobernador del Estado. Vengo de un evento donde paso. estuvieron, es un maestro, es una guía para mí, hoy lo manifesté en mis redes sociales, es mi guía, me escucha, me dice es por acá, es por allá, hazle así. Yo cuando fui dirigente estatal hice esto, hice el otro. Y verdad es verdad que es un placer escucharlo, o sea, yo me, lo veo y me quedo así de... Sí. Qué gran, qué gran político, un político también muy, muy realizado. Entonces, hoy vengo de un evento con el Comité Municipal del PRI, donde también está integrado por otros actores políticos de la ciudad, estaban los regidores, y bueno, en fin, si bien si hay uno que otro eh, actor político que todavía no ha querido eh, no sumarse, sino trabajar, están todavía como que muy pasivos, los hemos buscado, los hemos buscado, y les, el mensaje que les hemos dado es, eh, permítanos eh, incluir a perfiles políticos que sí quieran trabajar. ...que sí quieran las posiciones políticas... ...no económicas, son políticas todas... ...los sectores, organizaciones... Uh -huh. ...para que permitan que los que sí quieren caminar... ...gastar la suela, trabajar... ...pues eh, puedan tener un, un carril... ...porque muchos... Eh, ...obtienen los cargos de partidistas... ...y no, uh -huh. no, no operan, no trabajan... ...y uh -huh. nosotros no queremos eso... ...le queremos dar movilidad al partido... Uh -huh. ...tenemos edificios... ...tenemos este, donde se pueden hacer actividades... ...reuniones, donde, en donde podamos hacer política... ...yo, tu servidor... Desayuna política, come política y cena política. Así que tenemos eh, que hacer que todos los periodistas que trabajan dentro del comité, que tienen sectores, hagan lo mismo, para que el trabajo de un dirigente pues, se replique en muchos dirigentes, y así vayamos abarcando más. Y en el tema del PAN, pues hemos sido muy respetuosos, primero de su proceso interno, lo, lo vimos desde lejos, desde fuera. Hemos sido respetuosos también con, con los desencuentros que han tenido. Yo creo que son naturales, algún día lo escuché de del Alo Alcántara, que le mando un saludo y esperemos se recupere pronto de su COVID. Uh -huh. El PAN es un partido que nace de la oposición. Es un partido que es oposición. Entonces, eh, son oposición, me decían algunos amigos panistas, no doy nombres, decía, somos oposición hasta entre nosotros. Uh -huh. Somos oposición. En el PRI también puede ser. Pero en el PRI somos más disciplinados, más institucionales. Sí, somos la, más, las patadas son debajo de la mesa, así es, ¿no? Nos, nos no. pellizcamos, nos, nos hacemos de todo. Y Pero aquí en el no PAN sabes, son las cachetadas así de, oye, espérate, ¿no? <risa> sí, entonces, eh, pues es una actividad, yo considero que al final se van a unir, no, no, no les queda de otra, al final van a jalar juntos eh, por el bien de Puebla, los que realmente quieren a Puebla, los que realmente quieren que el PAN gane elecciones, como es el caso del PRI, los que realmente quieren que el PRI vuelva a gobernar, se suman, construyen, trabajan, opinan abiertamente bien de los priistas. ...respaldan a su dirigencia nacional... Claro. ...quienes no pues realmente buscarán... ...un interés personal... ...perfecto... Eh, ...Liz Medrano dice... ...un gran ser humano y buen amigo... ...Garles Luis... ...saludos desde San José Miahuatlán ...este... ...a ver vamos para acá... Eh, Gus Martínez en el PRI... ...dice... ...se está viendo la inclusión más que nunca... Ni, ...Nicolás Coni García... ...saludos presidente... ...desde Perfecto. el municipio de Oriental... Es ...Andrés Connie. Santiago... De León dice, felicidades, estamos eh, con los que necesitamos conocer a fondo la política. Y Andrés Santiago, también de León, dice, vamos, Néstor y Alfred Alfred dice, los jóvenes jóvenes también estamos contigo. Iván Zapata, el apoyo por el país se empieza poco a poco por parte de todos los mexicanos. El presidente Néstor Camarillo tiene una carrera política de mucho trabajo y esfuerzo. Trabajamos todos juntos y platicando se resuelve todo. Muy bien. Eh, eh, Néstor, ¿qué es lo que el PRI piensa hacer este año? Muchos se han dicho, es que este año es como que perdido yo creo no. que no, o sea, es ahorita donde se está haciendo el trabajo más duro más fuerte, incluso hasta de escritorio, de arrastrar el lápiz y de, entre eso, y de caminar ¿no? de ir al interior del estado y empezar a conformar pues, ¿no? lo, lo, lo que va a ser, pues, tu equipo de trabajo, el ejército para el 24 ¿no? Así o sea, es. a ver ¿cómo va la pichada? primero desde enero arrancamos apoyando, asesorando guiando ...a militantes de nuestro partido... ...que buscaron ser presidentes auxiliares... ...no nos metimos en el proceso como tal... ...porque es un proceso donde los partidos no participan... ...pero sí... Eh, ...muchos militantes... Eh, ...simpatizantes... ...pues que asesoría legal, que acompañamiento... que ¿okay? ...el Ajá. PRI... Eh, ...lo hizo con mucho gusto... Ganamos, bien, ¿no? ...ganamos 260 sí. presencias auxiliares... ...o bueno... ...hay 260 presidencias auxiliares afines... Eh, a, ...al partido fuimos el que más... ...en la medición que tenemos... Sí por la información de los delegados políticos, nos sea, fue muy bien, ya terminó ese proceso. Ahora en el proceso de presidentes municipales eh, que estamos, presidencias que estamos participando, que están José Miahuatlán, Chiotlalco y Santa de la Huapan, me queda claro que vamos a ganar las tres. El PRI va a ganar las tres, sin duda, en esos tres municipios. El proceso termina el 6 de marzo, a partir del 6 de marzo, viene una gran este, renovación del Consejo Político Estatal venimos ya también a hacer algunas renovaciones hay muchos eh, lugares este, vacíos, hay que hacer inclusión en el Consejo Político Estatal algunos órganos de dirección donde hay que hacer algunos ajustes, se viene después la gran convocatoria que te platicaba de la renovación de los comités municipales del partido uh -huh, uh -huh. y lo vamos a extender hasta el mes de octubre las tomas de protesta eh, a partir del mes de octubre se vendrá más un trabajo ya de análisis, de estrategia donde vamos a ir determinando una gran línea del tiempo rumbo al 2024, para que en 2023 ya tengamos muy, rata, muy, este, muy clara la ruta, perdón, uh -huh. que tenemos que seguir eh, para no llegar improvisando. Entonces hay mucho trabajo por hacer, yo al contrario diría que este año es el más pesado, uh -huh. eh, es un año muy muy complicado, de mucho trabajo, donde tenemos que dar lo mejor de nosotros, no nos cansamos, ni me voy a cansar de recorrer el Estado, de escuchar a los pristas, sus inquietudes, sus reclamos, sus propuestas para construir un mejor partido. Yo creo que el PRI está en un, en un buen momento... ...porque quienes se tenían que ir... ...y que nada más estaban ahí buscando el pretexto para irse... ...pues ya se fueron. Okay. Ya se fueron y nos quedamos los PRIsas leales, comprometidos... ...los que quieren a su Estado, los que quieren a su partido... ...los que quieren seguir soñando con el PRI... ...haciendo los sueños realidad, ellos están acá con nosotros. Los que no querían estar, pues ya se fueron. Y obviamente yo creo que hoy a muchos que en momentos donde las dirigencias anteriores los trataron mal, hubo algún disgusto, nos hemos sentado a las mesas también, los hemos escuchado, los hemos invitado nuevamente a que se incorporen al PRI y que hagan trabajo político. Nos ha ido muy bien. De acuerdo, ok. Alex Herrera, los jóvenes sabemos que el diputado Néstor es la mejor opción para un cambio Paola Monoplus dice, eres mi héroe, órale, vámonos por la Alcaldía de Puebla, sácatelas, ya te, te, te siguen ahí este, destapando, a gracias, ver gracias. a ver qué a ver qué ocurre, y bueno, finalmente te quería yo preguntar, eh, me dices que han sido muy respetuosos de Acción Nacional, de sus procesos internos, etcétera, sin embargo, eh, te vas a tener que sentar con Augusta, Díaz ¿no? de Rivera, a, bueno, a, Vamos a ver lo que dice el tribunal, ¿no? Hasta ese momento ya sabremos contundentemente, pero bueno, las tendencias, todo parece indicar que sí va a ser Augusta quien se confirme como la presidenta de Acción Nacional. Te vas a tener que sentar con ella y así, y arrastrar el lápiz para ver en dónde vamos a ir en alianza para el 24. ¿Cómo ves este escenario? Pues lo veo muy bien, ya tuvimos el primer ejemplo en la elección 2021. Fue muy rápido, fue muy claro. En el tema local, el PAN se llevó 12 candidaturas a diputados locales, el PRI tuvo 10, el PRD tuvo 4. En alcaldías, donde tuvo más oportunidad un panista, encabezó la coalición, donde no pudimos ir juntos, cada quien fue por su lado. Uh -huh. Hubo fórmulas PRI-PRD, PRI-PAN, PAN-PRD, PRI-PAN-PRD. Este, PRI uh -huh. Hubo una gran, una gran este, eh, conformación. ...de alianzas o candidaturas comunes. Hemos platicado muy poco, hemos entrado en el tema de verdad que muy poco... ...pero hemos coincidido que muchos lugares pudimos haber ganado si hubiéramos ido juntos. Donde la diferencia de votos fue tan corta que si el candidato del PRI... ...o del PAN o del PRD se hubiera sumado al otro partido, hubiéramos ganado. Ciudades importantes como Huautzinango, como San Martín Texmelucan como Tehuacán, como muchas, como muchas estas ciudades importantes que nos quedamos a pocos votos se pudieron haber ganado. Entonces trataremos de que no se repita esto y que también, pues no solamente el fin sea el de la gobernatura o el de la presidencia de la república, sino el fin sea ganar todo lo que podamos ganar. Porque si bien hoy entre los alcaldes del PRI, los del PAN y los del PRD, son más de 100 alcaldes, no, no, todavía no son suficientes para que realmente eh, eh, esta coalición que llegó para quedarse agarre bien las riendas y el Estado se pueda se pueda otra vez eh, reconformar de las, de los mejores partidos que son los de la coalición de acuerdo, ok, pues muchísimas gracias a ver rapidísimo, eh, Luis Álvarez el PRI sabe gobernar y de la mano del diputado Néstor Camarillo, dice Puebla tendrá un cambio verdadero y eh, Eric Salgado también te comenta, las y los PRIistas de hoy soñamos con que a Puebla le vaya mejor. Por eso eh, el PRI es la mejor opción. Dice, lo que nos distingue a todos los PRIistas es que vamos, a, vamos avanzando con fortaleza, unidad y cohesión. Octavio Mendoza, Néstor, es el presidente que más ha hecho con muy poco. Saludos desde Calpa. Ok, bueno, pues, Néstor Camarillo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. En Los Conjurados, ya, no, ya nos las debías. Y bueno, pues, esperamos tenerte aquí más seguido, ¿no? Para que nos sí que sí. comentes cómo va todo el pulso del PRI. Estaría bien después del proceso electoral que vamos va. a vivir. Perfecto. El 6 de marzo. A ver si es cierto. Bueno. Las tres vamos a ganar. A ver, vamos a ver si es cierto. Ya quedaste grabado. Ya, ya está. Muchas gracias. <risa> gracias a ti. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir.